Con ella me quemo, pero habla de Cuando el mundo se apaga, solo llamo Sé que me quemo si salgo a la calle. Sé que me pierde tu cara, no rayes y vete. No quiero verte, traes interés Ya me caté de tu mala fe Vienes cuando sobra, no tienes caché Y a mí que me falta parné Quiero mi parte, sin interés De cuentas corrientes, no sé Sé que me pierde tu boca por cómo me mira los ojos Recuerdos de locos, parecen fotos No puedo tocarlos cuando abro los ojos Todo es distinto, lo sé Sé que me pierde no sé algo perdido, pero estoy centrado Me quito lo malo si sumo dinero Tengo ambición, es por lo mismo Pura adicción, no es tu voz Son mis manías que piensan que todo va mal Todo por tus besos no lo entenderán Te llevo en el alma por si te vas, se pasan las horas, las cosas no cambian, todo sigue mal Me a pensar que me ayudas, la vida es muy corta, decías Que nada te para algún día, tendrás que vivirte esta vida Me mata que pienses en si te vas, no es por nada, pero ya te da igual Yo ando y... No estoy loco Pienso en todo Sabe a poco Viviste tu vida, no me digas más Te sientes perdida y es el final Quitarte la vida, eso suena muy mal No te me vayas, te quiero mamá Putas pastillas te van a matar Vive tu vida sin que vean qué tal Se creen que es un juego y les da igual dinero no trae nada bueno la gente se muere por puto dinero la vida está mala y no veo remedios. estaba lo loco cantando lo raro que yo soy el loco tú eres un cero no eres sincero somos los niños los buenos no sé qué piensa el parcero trate un cubata con algo de hielo el par y lo dejo para luego es por tu culo que me tienen celos sabes que yo soy sincero me gusta comerte de nuevo pero no puedo contigo es veneno y yo que me loco pensando en mi pana ya no son dueños solo son sueños Mentira, y yo quedaría en mi vida A ti yo te veo vacía sueño con estas perdidas Ellos no le entienden que no es sencilla pero no fue la manera, me yo me mato Tú no digas nada que no te conviene La vida no solo es placer, a veces sientes que te tienes que ir Mover tu la ficha en vez que lo hagan por ti Sabes que nunca fue fácil, sé que tampoco es difícil Quieren mis zapas, no mis problemas Sé que es mentira todo lo que cuentas Estaba lo loco, cantando algo loco Buscando sonidos que calmen mi coco No soy un loco, tú copias todo Sé lo que quiero, no morirme solo las cosas no iban tan mal Con poco yo era feliz Este no es mi lugar de lo malo yo voy a salir de la luz que me quemo Grabando nunca estoy sereno Tu cuerpo que es puro veneno Y yo que me enredo temprano En mi coco se oculta lo malo De rally contigo una noche Recuerdo tu ropa en mi cuarto Las fotos solo me dan asco Me siento perdido otra noche Maldito tú sabes el derroche Dime qué hacer Entre más que tienes pierdes interés Sé que no saben pero sé que creen Me vengo, te vienes, te vas El amor en la cama que luego se va Dime si te pierdes o solo te vas La vida que vivo tú no la querrás Me siento yo solo y me pongo a pensar